Ahora tú te pones a buscar los pescados, no lo vas a ver nunca. Entonces, buena primera, no, míralo ahí. Porque es, es como la muerte, eso llega en el momento que, que él quiera y, y a la hora que él quiera. Como este río no tiene tanto caudal, últimamente aquí se está viendo más el pescado que con el penante, es con la marea subiendo que no con el paseante. Que no debe ser así. Ahora soy, yo, soy, yo, soy, yo, soy, yo, soy yo. Me va a virar de nuevo. Es muy bueno, verdad. ¿Lo Yo debo de va pescando con Baé un aproximado de 5 años. Y créeme que yo no he visto tiempo más malo del año pasado a este que estamos. Aquí lo que juego de todo es la malla, paño y te raya. Si tú sueltas un barco con un gran pin atrás, posiblemente te hunda con paño y todo. Porque es mucha la malla acá. Si no hubiera tanta malla en esa bahía, aquí hubiéramos demasiado. pesca. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es porque el ciclo reproductivo del pescado. Por ejemplo, de toda la, casi todas las especies, mira las jihuahua, el bocón, que es la sardina, que es la carnal. El robalo, el lebrancho. Eh, todos entran a eso, al río, a reproducirse, a pariarse dentro del río y entran a eso, al río. No es tanta la contaminación sino como el caudal. Ahora vienen las la patanas desarmables y empiezan a darle el río y empiezan a darle el río, a darle profundidad y a limpiar el río completo, a darle profundidad. Y, y, y cuando terminen, a los 15 días, no te puedes tirar para el agua aquí porque te como un tiburón, porque tiene caudal. Me hizo una mamparita arriba del agua y me duró, pero esas son las lisas. Miren aquí, por ejemplo, no vean la mampara, Son lisitas que golpean. Y con Cuando no pesco, agarro los oteones, agarro las piedras foforeras, agarro mi utensilio, foforero se llena de foforera. Y nada, y vivo de eso, vivo de esto y vivo de eso. Lo que yo sí nunca me voy a quedarle sin comer. Yo, yo la peleo en cualquier dinastía, en cualquier, mira, yo la peleo. Los billetes. Yo lo que no puedo robar, pero mientras yo con mis manos pueda trabajar, los billetes de lo demás. Esto no es igual que robarlo. Aquí la columna maya partida. El día que yo me muera, me voy a ir contento. Yo no soy millonario, pero soy feliz conmigo mismo. Porque todo, todo lo que quiero querido hacer en la vida, lo he hecho. Eso es lo que uno se va a llevar. Nada que eso. Lo demás es bobería. <ríe>